Ricardo, siempre es muy puntual, pero porque se apura, tiene aureola, refean las camisas del laburo Ricardo, no sabe qué decir del aborto, Ricardo, llora con todas las toy stories, Ricardo Sí, está tratando de pilotear la pelada hasta los 35, por lo menos, Ricardo Y baila muy bien cuando está en pedo y se suelta, Ricardo le inventa su terapeuta, pero no al carnicero Ricardo. Sí, para no que sus amigos lo guardean. En realidad no es paranoia, es verdad, lo tienen de hijo Ricardo. Sí, Ricardo, Ricardo. Ricardo. Bien.